Oye, hace tanto tiempo que no sé de ti, nunca pude decirte lo que sentí, pero escucha esto, mami, de parte del rape. De mi alma enamorada No contestas mis mensajes Mi cuenta tienes bloqueada Ya quemaste los recuerdos y las cartas que te daba No me olvido de tus besos Ni de tu linda mirada Un cigarro te fumabas Y la mota me expulgabas Después yo te lo rolaba El humo te lo Tú tan loca, relajada y decías que me amabas Que yo nunca te soltara y por nadie te cambiara Aunque tus papás decían que yo no tenía nada Pero ellos no sabían que en verdad te valoraba Aunque andaba en la fumada de ti nunca me olvidaba Solo quiero que tú sepas que por ti todo lo daba Y aunque pase el tiempo no te A perder Es difícil dejarte, tener que olvidarte todo por amarte. Sabes cuando parte, tener que desear de quién va a conquistarte. Dime quién va a amarte, voy a hacer dudar. Cada que te vea, voy a saludarte para, para que, que no creas que voy a enfadarme por todas las cosas brillantes por todos los besos de antes. Porque soy un caballero y no guardo rencor, pero por lo que veo es que tu vida va a mejor.